Por él sí. bailando, llega ya lo vi al chat ahí, que parece que con... te están esperando no, para todo. que sea. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Y estoy. Eh, y estoy eh, bueno, yo estoy hablando, fui convocado, obviamente, así que estamos charlando, estamos avanzando. Gracias. Y, eh, como <risa> poder concretarlo y bueno me da mucha ilusión de hecho nos juntamos nos recontra reímos parecía un viaje egresado así que nada feliz de la convocatoria por supuesto y, ahí, ahí. Ese y aparte el jurado original no claro, Porque si, de de manera ya. que quedó el uno de los últimos más fuertes ¿no? claro del 2017 2018, 2018, 2018 creo, fue el 18. último de estos cuatro ¿Y ¿qué falta para oh, el vampiro. final? Eh, lo que pasa es que yo, eh, bueno, de hecho estoy trabajando con Guido sí. ahora en Escalones, que, que lo amo, que todo lo que me decía la Tauro es tal cual, porque yo nunca había trabajado con Guido, entonces siempre ¿Viste? charlamos y es maravilloso y me la paso súper bien ahí. Y yo estaba a punto de irme a Perú en marzo y con un, un, el problema político que hubo pasó el reality para mitad de año, entonces justo estaba como que me voy y que no me voy, justo aparece lo del bailando, así que ahí, pero... Pues, en algún ahí? momento vos propusiste sí. el menos uno, sí. ¿te acordás? Sí, Digo, este eh. año sí. vas a proponer poner algo Algo, sí, que, tendría que proponer algo ¿no? alguna, alguna maldad así como sí. que sí. le dificulte no sé si pero algo que sea divertido pues, posiblemente sí sí sí Marcia. y el bar te gustaría que no no ay, por no, favor no, ¿Qué opinas de Lourdes? ¿Qué, ¿Qué, qué opinas de Lourdes Sánchez que Esa dice gente. que criticó el curado Lourdes, Lourdes es una cartonera con no. No. respeto a los verdaderos cartoneros. Eh, Lourdes busca, busca, tira, tira. Rasca, rasca. Hasta que algo agarre. Sí. Para que la convoquen. Y para que la convoquen. Quiere bailar ahora. Siempre está. Quiere ser jurado ya. no? Para mí busca un híbrido. Le falta estelaridad ya para ser jurado. No, para mí. lo que busca Marce? Así como fue el bar, un híbrido entre participante, porque no quiere participar y ensayo y todo eso. Y para jurados se ve que... Es fuerte lo, dice, lo que acabas falta. de decir. ¡Ah, son todos amigos de Luis? <risa> <risa> que les falta <risa> eh, estelaridad, es fuerte. No, porque la estelaridad no, la, no, la, no, la, no, la, ¿La, son, la traes o no la traes. También, bueno, no tiene pero pero que, pero que ver ni con tus éxitos, acá. ni con el dinero, ni con el rating. Tiene que ver una cosa que uno trae, viste, que vas a un lugar y claro, la gente está vuelta. Te ¿La mira? puede tener en algún oh, momento? No, eso lo traes.